Hola, buenas noches chicos y bienvenidos una vez más a En Busca de la Verdad. Hoy vamos a hacer un programa que ya hice en su día, perdonadme por la voz, si la tengo así un poquito chunga, porque estoy pues con un resfriado importante eh, y bueno, y dentro de lo, que, de lo que cabe, pues bueno, voy haciendo lo que puedo, ¿no? Así que sed bienvenidos todos, saludos a los moderadores y al resto de los amigos que estáis aquí. Buenas noches cuando son la 1 y 17 minutos de la noche hora española peninsular. Pues bueno, el título de hoy, Nueva situación mundial. Ya hice un programa de la situación mundial hace un tiempo, hace un año aproximadamente, y bueno, eh, esto es como un termómetro, ¿no? Se van viendo diferentes cambios a lo largo del tiempo y eh, es muy curioso porque eh, la sociedad, tal y como, como nos va enfocando las cosas, tenemos una memoria a corto plazo, a un corto plazo pero muy cortito el plazo. ¿eh? Podemos acordar de cosas ...que han ocurrido pues, hace muchos años... ...pero porque han sido importantes para nosotros... ...personalmente... ...pero hay cosas que no nos acordamos... ...para empezar quiero... Eh, ...pegar aquí un enlace... ...aquí abajo... <coughs> ...en los comentarios... ...y ese enlace que tenéis ahí... Eh, ...no es... ...ni más ni menos que un vídeo que hice... ...en el canal secundario sobre Cataluña y la realidad que no te cuentan, ¿vale? Ahí he visto yo un termómetro de opiniones impresionante. Y a raíz de esos comentarios, algunos han sido brutales, que he tenido que borrar, eh, porque ofendía, ¿no? Ofendía directamente no a mí, sino a mucha gente. Los he tenido que eliminar esos comentarios, pero os invito a que veáis ese vídeo. Es un vídeo que tiene unas 118.000 visualizaciones y que lo ha visto muchísima gente. Y muchísima gente ha llegado a este canal por mediación de ese vídeo. Y hay una serie de peticiones, ¿no? Entonces vamos a intentar tratar un poquito el tema de la situación mundial. Yo quiero que hagáis un ejercicio de memoria, si os parece bien, y que nos situemos en el año 2008. Es decir, pronto va a hacer 10 años, ¿no? Pues bueno, en el año 2008, la banca Littman Brothers... Eh, cierra, ¿eh? se va, hasta luego Lucas, ¿vale? Ahí te quedas y hay una cantidad de dinero de efectivo pues retenido por parte de muchos bancos. ¿Qué es lo que pasa cuando se retiene el efectivo? Porque no hay circulación de dinero. El dinero está, existe, pero no se mueve. Entonces, si el dinero no se mueve, es que no se compra, no se vende, las cosas pues empiezan a ir mal. Y entonces empezó una gran crisis económica, ¿no? Daos cuenta que de esto hacía casi 10 años. Hubo un gran revuelo, 2008, 2009, 2010, la crisis seguía. Y en el lenguaje coloquial, en el lenguaje de la calle, en todos los lenguajes de todas las personas en España, por lo menos en España y creo que en el mundo, hablaban de crisis. Eh, vamos a hacer esto, ¿no? Que está la crisis y ya sabes que la crisis, la gente no, ha soltado un duro. Esto ha costado un poquito. Sinceramente, ha costado sangre, sudor y lágrimas que la gente empiece a desembolsar dinero, a mover el dinero, las empresas a crearse, las bancas a la banca a abrir un poquito más la mano. Han habido varios rescates financieros a varios países y España sufre un rescate, sufre un rescate, pero a la banca, ¿eh? o sea, a la banca que tiene dinero pues le damos más dinero para que ellos lo muevan, para que den créditos, para que den préstamos. Bueno, eso no es del todo cierto porque préstamos y créditos incluso, conozco gente, que incluso teniendo garantías ¿no? de que van a pagar y tal y cual, pero querían dar un paso más allá en su empresa, pues la banca ha dicho que nada hay de la china. Que no había un duro, que no había nada, que no había dinero y que no se le podía dar una serie de préstamos. Muchas subvenciones se han quitado, muchas historias eh, se han dejado de, de pagar, eh, esta crisis ¿no? que, que sale, justamente sale después del famoso plan E ¿no? en España, ¿no? que venga infraestructura, venga obra, ¿no? se invirtió en piedra, no se invirtió en puestos de trabajo y luego pues ñaca, todo cae para abajo y... De todo esto nos acordamos, ¿no? No estoy haciendo, eh, no estoy descubriendo América, de todo esto nos acordamos perfectamente. Lo bueno de todo esto es que ha ido avanzando en el tiempo y la economía ha ido a flote, Estados Unidos, pues, imprimió billetes. Esto es muy curioso porque su banco central es privado, no es del Estado, es privado, ¿no? No es como en España, el banco central español, el banco de España, ¿no? El banco de España es español aunque el dinero... Se emite eh, eh, en otro lugar, ¿no? Eh, lo, se, da, se emite, en este caso, por lo que es la Unión Europea, ¿no? La, la, banca, la banca Central Europea. El, el Banco Central Europeo, el BCE. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? <coughs> Perdón, que todo esto ya lo sabéis. Todo esto ya lo sabéis. Pero ya han pasado casi 10 años. Y evidentemente, según un grupo de economistas independientes, un grupo de, de economistas que no forman parte de, ni del Banco Central Europeo ni de ningún sitio, un grupo de economistas pues eh, ya predicen que ahora, dentro de un año o dos, vuelva a haber una recesión económica. Pero si nos fijamos en el panorama mundial, y es aquí también un poco donde vamos a ver las cosas, vemos que no hay una ayuda por parte de los políticos locales. Vamos a ver. Por ejemplo, en España hemos tenido el ejemplo del de intento este de, de independencia que ha habido por parte de Carlos, Carlos o Carlas Puigdemont eh, y todos los, eh, los ex gobernantes de la comunidad autónoma de Cataluña. Bueno, eso crea una recesión económica. Pero es que esto está ocurriendo y va a ocurrir en otras partes de Europa. Es decir, la Unión Europea, yo no voy a decir si es buena, si es mala, no. Pero la política que tiene, eso sí, lo vamos a hablar, es eh, una política de unión para que fluya el dinero por nuestros, nuestros países y no haya fronteras. Esto es algo positivo y en ciertos casos también un poquito negativo. Aunque sí, la Unión Europea tiene acuerdos especiales con otros países como China, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Se le han aplicado sanciones a Rusia. Rusia, el señor Vladimir Putin, está más cabreado que una mona en una jaula. Y entonces eh, todos estos intentos que están habiendo eh, ocurriendo de independencia, sedición, no solo aquí, sino ya los, los eh, ya lo veréis, ya lo veréis a lo largo. ...de todos estos meses que vienen por delante... ...habrá un intento también de sedición por parte de otros grupos regionalistas o independentistas... ...o llame usted como sea, en otras partes de Europa. Esto lo que hace romper la economía. Es decir, si salimos de, de una recesión por una crisis que viene dada por una gran banca... ...por un gran gobierno, Estados Unidos, un gran comercio mundial... Pues ahora todo esto se va a suceder por pequeños gobiernos locales. Es decir, si ya íbamos mal, hemos mejorado, ahora vamos a ir a peor. Y aquí no se pueden hacer emisiones de billetes, no se pueden hacer emisiones de dinero. Esto va a ser un problema de recesión muy lógica, va a ser una recesión automáticamente. Van a haber boicots a los productos, van a haber pues, una cantidad de cosas en la Unión Europea, no solo en España, no penséis que esto va a ocurrir en España. Hace, hace un año, más o menos, hace un año en el programa Límites de la Realidad de Juanfra Romero, gran amigo, gran investigador del misterio, estaba Alejandro Merino y estuvimos hablando de las relaciones entre China y Estados Unidos. Y el otro día hablando con ellos, yo no me acordaba, me dijeron, madre mía, Rafa, lo has clavado, ¿eh? lo has clavado, digo, ¿el qué? Dice que tenía razón, que al final... Donald Trump ha ido a China a visitar al presidente chino. Digo, ya os lo dije. Vamos a ver, a dos superpotencias no le interesa eh, entrar en conflicto. Y menos cuando Estados Unidos tiene menos expansión que el comercio chino. El comercio chino tiene una expansión brutal. Piensa que todo lo que tenemos aquí ahora, por donde me estáis viendo vosotros, todo absolutamente pues es chino. ¿eh? La placa del ordenador, hasta la carcasa ¿no? y cualquier aparato pues viene, todos los componentes vienen, gran parte, no todos, pero gran parte vienen de China. Entonces Estados Unidos, y señor Donald Trump, que no es, no es tonto, es un, es un gran comerciante, es un gran hombre de negocios, y además sabe hacer su puesta en escena, es un gran showman, está habituado a las cámaras, pues él tenía que hacer un poco de show, y veréis como con Corea del Norte no va a haber ningún conflicto, no va a pasar nada. ¿eh? Además, y si pasa pues eh, China ya se ha desentendido, Rusia ya se ha desentendido y Corea del Norte está solita. Ya sabéis que por parte de eh, los servicios de inteligencia pues ya no interesa una guerra directa, te lanzo una bomba, te... nada eso ya no interesa. ¿eh? Lo que interesa es desestabilizar el país desde dentro. Entonces aquí vemos cómo hay diferentes desestabilizaciones por parte de los dos bloques. ¿vale? El bloque europeo no lo intenta desestabilizar Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque no le conviene, ¿eh? No le conviene porque somos sus aliados en muchos aspectos. Desde la OTAN a infinidad de cosas. En cambio tenemos a Rusia, que lo que le interesa es desestabilizar Europa, dado que Europa son estados colchones que eh, tiene entre Rusia y Estados Unidos. ¿eh? Desestabilizando Europa y ellos montando aquí empresas, montando aquí bases montando aquí lo que les dé la gana, ¿eh? pues serían los reyes del pollo frito. Pero claro, eso no va a ocurrir de momento, que se sepa, no va a ocurrir. Ha habido un intento por parte de, de este gobierno que se ha intentado proclamar independiente en Cataluña, pero la cosa le ha salido mal. Ya lo dije en, otro, en otra ocasión, cuando Donald Trump visita eh, China, ¿eh? y se da la mano con con todos los chinitos, ¿eh? qué bonitos somos, son todos ustedes muy guapos, yo soy Donald Trump y ustedes son chinos, ¿no? Esto es lo que ha pasado, ni más ni menos. Entonces el señor Putin ha reculado, porque China, aunque es aliado de Rusia, pero no es un gran aliado. Entre Rusia y China siempre han habido grandes rencillas, ¿eh? Y han habido problemitas siempre. Me vais a disculpar, que tengo la garganta seca y de vez en cuando tengo que beber. Esto es té, ¿eh? No penséis que es whisky, ¿eh? ¡Ojalá! ¡No! Y esto es un poco todo eh, cómo está ahora el tema de la economía, de la política. Y vemos más cosas. Vemos grandes... Eh, vemos que están radicalizando por parte eh, de pequeños gobiernos, gobiernos locales, gobiernos medios, grandes gobiernos, etcétera, etcétera. Están enfrentando a las personas. Si hay una crisis económica, acordaos del 2009, allá sobre el 2012, ¿eh? que fue cuando se iba a acabar el mundo, desde el 2009, no el 2008, desde el 2009 al 2012, la gente se, se mentalizó, ¿eh? se mentalizó de que había una crisis, ¿no? había una crisis y muchos negocios cerraron, eh, ocurrieron muchos desastres, desahucios de... De, de pisos, casas, personas, ¿no? ocurrieron muchos desahucios. Algunos, algunas comunidades autónomas tomaron cartas en el asunto para que no, si, no hubiesen estos desahucios y otras no. <risa> Dicho esto, del 2009 al 2012 la gente empezó a crecer, ¿no? como espiritualmente, como a querer pensar ¿no? ¿Qué, qué está ocurriendo en el mundo. Ya que no hay economía, pues vamos a intentar. Eh, pensar, trascender, eh, conocernos internamente, pero está llegando el 2017, está acabando ya el 2017 y ya no nos acordamos de ese crecimiento que se ha buscado por parte de mucha gente. Sabemos que en el 2012 muchos dieron mensajes apocalípticos y ahí, ahí, no, ahí vamos a, a dejar esto de los mensajes apocalípticos que ya hizo un programa anterior, pero vamos a dejar un poquito de lado y más adelante ahora hablaremos sobre esto. Se daban mensajes apocalípticos, unos que se mojaban, otros que no, que el mundo acaba, que vienen naves que sí, que no, que tal. Esto lo vamos a dejar ahora. Bueno, vemos que eh, al cabo del tiempo, pues el ser humano eh, ha habido pues una conciencia global muy bonita, muy bien, y se han tocado diferentes puntos y el ser humano se ha, ha agudizado el ingenio. Ha agudizado el ingenio perfectamente, eh, la crisis hizo pues muchos estragos en, la, en, en las economías domésticas, sobre todo las domésticas, no vamos a hablar a grandes rasgos de grandes países, ¿no? sino la doméstica. ¿eh? La doméstica. Y, se, y se tuvieron que tomar pues, medidas drásticas. no. Si había televisión por cable, pues ya no. Si teníamos eh, internet y pagábamos una tarifa plana de tantos euros, lo vamos a reducir. Y se fueron reduciendo gastos. Esta economía doméstica ha sabido sobrevivir perfectamente, aunque algunos pues con penas, con dolores y con dolores de cabeza. Muchas personas han acabado en la calle, muchas, muchísimas, y que algunas pues bueno, se han podido reinsertar en otros puestos de trabajo, otros han podido seguir con sus oficios realmente, con lo que ellos han estudiado o han estado trabajando toda la vida, y el ser humano es maravilloso porque se ha sabido reinventar. Pero volvemos al tema. Se ha perdido ya, se ha perdido la conciencia espiritual. ¿Por qué? Porque todos tenemos dinerito. ¿eh? Todos vamos bien. ¿eh? ¿Verdad que sí? Ya no hay tanta crisis. Antes que íbamos al bar y nos echábamos cuatro o cinco cervecitas, vino la crisis y ya no íbamos al bar. Te comprabas la cerveza y te la tomabas en casa viendo el fútbol con unas patatas fritas. ¿Verdad que sí? Somos verdaderamente maravillosos. Pero volvemos otra vez, ¿eh? Ya podemos gastar nuevamente y ahora ya se acabó la espiritualidad. Ya no hay espiritualidad. ¿Por qué? Porque tengo dinero. Tengo dinero y el dinero no llama a la espiritualidad. Esto es una cosa muy curiosa. Esto es algo muy curioso, ¿no? Cuando somos pobres, ¿eh? eh somos pobres, pues oye, eh, agudizamos el ingenio, ¿no? La espiritualidad, la Matrix, el otro, el de la moto, ¿no? Y hay verdaderamente personas, verdaderamente, que saben tocar los temas justos en el momento necesario, ¿no? Y es como han crecido, y lo han hecho muy bien, han sido muy inteligentes. Esto sí es verdad. Pero ahora volvemos a ese momento donde, a ver, no sea, eh, no estamos con el, como en el 2005, que había un, una economía brutal en España, por ejemplo, ya hablo de España, ¿eh? y esto me imagino que lo podemos extrapolar a otros países, ¿no? Pues bueno, ya hay dinero, se ha acabado la conciencia, la matrix, el, eh, que viene el lobo, ¿eh? Y que ya no crecemos. Ahora viene el momento de defender las ideologías y de creer en un apocalipsis, porque las ideologías extremas dan pie a, las, a, las, a los apocalipsis, vamos, o sea, a los fines de los tiempos, pero no del ser humano, sino de muchas cosas. ¿eh? Hay diversos canales por ahí que hablan de que se va a acabar el mundo. Otra vez se acaba el mundo, ¿eh? ya estoy cansado, ya he sobrevivido a no sé cuántas extinciones mundiales, ¿eh? a muchas, ¿eh? yo soy el hombre de acelo, ¿eh? soy superman, no, simplemente en que no ocurre nada de lo que se está diciendo. Pero sí se está intentando meter en esa psicosis apocalíptica, ¿por qué? Pues porque ya no tenemos nada que hacer, ¿eh? ya no tenemos que agudizar ningún ingenio, tenemos que entretenernos, simple y llanamente, entretenernos. ¿Cómo nos entretenemos? Con un culebrón. ¿Qué culebrón? Se acaba el mundo. Venga, perfecto. ¿Cuándo se acaba? No lo sabemos. ¿Cuál es el motivo? ¿La economía? ¿Qué pasará? Nos mataremos. ¡Hala, y tan tranquilos! ¿Eh? Y aquí no ha pasado nada. Curioso, ¿no? Pues esto es lo que está pasando ahora. Si analizamos un poquito, y vamos un poquito más allá, eh, vemos cómo, por ejemplo, las, eh, las grandes economías se están aliando. Bueno, las grandes economías de los países, se están aliando. Y esto puede haber esto puede haber eh, un pequeño... Puede existir, perdón, un conflicto y que eh, la Unión Europea se quede fuera. Sí, sí, verás. Porque ¿quién quiere ir a casa de un vecino donde se están pegando los vecinos? Y están discutiendo. Y se están tirando los trastos a la cabeza. Nadie, ¿verdad? Pues esto es lo que puede pasar en la Unión Europea. Esto es lo que puede pasar. Y ojo, yo no soy, yo no soy un profeta, mucho menos. Pero cuando analizas los datos y ves la ideología, las tendencias, la economía, eh, el, el grado de satisfacción de las personas. ¿sí? El grado de satisfacción de cómo está, cómo estás tú. Oye, ¿cómo estás? Ah, yo estoy bien. No, no, no. ¿Cómo estás? ¿Te economía es buena? ¿Eres feliz? ¿No eres feliz? Y ese es el pequeño problema. El grado de satisfacción es que ya no, ya no sabemos qué hacer. Ya la cosa va medio bien, va medio bien, y ya no sabemos qué hacer. Entonces viene el momento de la radicalización. Se pierde la espiritualidad, se pierde la búsqueda de tu conciencia, la búsqueda de tu yo interior, se pierde el irte al Himalaya a ver el, el horizonte ¿eh? y decir, qué feliz soy. Ahora ya no. Eso se ha perdido. ¿Qué quiero decir con esto? Esta es la situación mundial. Estamos muy pesimistas, estamos muy aburridos y estamos con ganas de dar por saco. ¿eh? Y esto pues es un tema que eh, deberíamos re realmente de plantearnos. ¿no? Todo esto viene dado a que las grandes economías, todo está basado en la economía, no os confundáis. ¿eh? Entonces, todo esto del nuevo orden mundial lo da la economía. Las conspiraciones, lo da la economía. Eh, la economía. La economía es lo que da todo esto, las matemáticas. Es decir, ¿por qué un gobierno quiere hacerle daño al otro? Por dinero. ¿Por qué? Porque es más guapo. No. Porque su gente es mejor. No. Por economía. Las grandes guerras, las grandes invasiones, por el petróleo, diamante, oro. Recursos. Recursos que dan. Economía, comercio. Fijaos cómo está. Oriente Próximo, eh, Siria, Irak... Eh, todos estos países están... como están? Hechos polvo. O sea, ni contigo ni sin ti. Te reviento. Y estás reventado, ¿eh? Entonces, está paralizado todo aquello. Está completamente paralizado. Imaginaos que la hegemonía del petróleo de aquella zona la dominase un solo país. Ese es el verdadero problema. Que no pueden dominarla un solo país. Sino que el que vende el petróleo... Tiene muchos novios o novias, ¿no? Y quiere, pues oye, véndeme a mí, ¿no? A mí, a mejor precio. A, no, a ti, al otro. No puede ser. Entonces vemos que hay economías que están paralizadas. Están paralizadas por completo. Y es lo que está pasando. ¿eh? Esto es lo que está pasando. Y encima a todo esto le añadimos un mensaje apocalíptico. ¿eh? Nos vamos a morir. La economía va a colapsar. Va a haber un reseteo en el mundo. Los ordenadores van a explotar. Las suegras se van a volver buenas. Yo qué sé, por decir algo. Realmente es todo apocalíptico. ¿Qué ocurre cuando llega un mensaje apocalíptico y te van machacando, te van machacando, te van machacando, que tú creas tu propio apocalipsis? Aquí dentro. Aquí dentro. ¿Vale? Perdona que me voy a dar un trago, tengo la garganta sequita. Bueno, y dicho esto, nos damos cuenta que eh, se pueden suceder, sí, conflictos armados, por supuesto. Pero ya los conflictos armados no son como antes. Conflictos armados. Eh, y los actos eh, terroristas eh, ya no son como antes. Ahora son de la manera más esporádica, de la manera más absurda, de la manera más rara. Y luego lo más curioso de todo esto es que la misma policía tiene contacto incluso con estas personas. Cosa más rara, ¿no? Que sí, que no, se les llamó, que dijeron esto y porque qué se les multó. Pero todo hay un enmarañamiento bastante extraño, bastante extraño, muy, muy, muy extraño. Eh, se vuelven a, a sacar a la palestra cosas antiguas, cosas relativamente antiguas, poco válidas, insulsas, pero que la gente nueva, los que sois jovencitos, a los que sois jovencitos, eh, si yo os pregunto, ¿os acordáis de la guerra de las Malvinas? Nadie se acuerda. ¿Por qué? Pues porque mucha gente es joven. Y no tiene ese conocimiento porque no lo ha vivido. Oye, ¿os acordáis del Mundial de, de España de fútbol? Hubo un Mundial aquí, ¿eh? ¿Lo sabíais? Pues sí, hubo un Mundial aquí. Y unas Olimpiadas en Barcelona, en España también, ¿eh? Hay muchas cosas que se pierden. ¿Por qué? Porque es lo que he dicho al principio. Se vive con la noticia y las tendencias a corto plazo. A muy corto plazo. Pero esto que está pasando ahora ya ha pasado en la antigüedad. Estamos repitiendo otra vez la historia. ¿eh? Veréis como de aquí a un par de años habrá más problemas políticos en España. Y la Expo de Sevilla, dice PECA, sí, la Expo. ¿Eh? Habrá más problemas políticos, pero ya no por el tema catalán, sino por los bloques políticos que se están... ...marcando en España. Curioso, ¿verdad? Pues esto va a ocurrir también en el mundo. No soy profeta, lo veréis. ¿eh? Lo veréis. Problemas serios, graves, importantes. ¿Pero sabéis el por qué? No porque las élites, no. Porque está implícito en vosotros. ¿Sí? Porque vosotros ya os estáis preparando mentalmente. Os están comiendo la olla y un apocalipsis, acaba el mundo, la economía va a explotar, vienen los watching night voladores y vosotros ya os estáis orientando mentalmente. Yo no es que crea mucho en el tema espiritual, ni pocos es que no entiendo, vamos, nada, ni un pimiento, no entiendo absolutamente nada. Pero hay algo que a lo largo de mi vida puedo decir que sí es verdad. Lo que tú piensas y deseas, lo lanzas, ¿no? Es como si lanzaras un boomerang. Lo que tú piensas y deseas, y los recoges, ¿eh? Pero te dan toda la boca. Bueno, malo, mejor o peor. Te dan toda la boca. Entonces, esto lo que está lo que está haciendo es unos cabecillas, porque hay ya unos cabecillas, hay unos cabecillas que están lanzando mensajes, ¿no? Y, y se acabará el mundo. Y, y Vendrán los watching Y pasará esto, y pasará lo otro, y, y se agotará el petróleo. Y la gran conspiración del petróleo, y la gran... vamos a ver, señores. ¿Pero vosotros creéis que si saca el petróleo el ser humano es tan papa frita que no va a saber utilizar otro tipo de recursos? Sí, ¿y por qué no los utilizan ya? ¿Por qué no los utilizan ya? Pues porque no dan dinero. Caramba, no da dinero. No da dinero. Cuando dé dinero tomar el sol, pues todos querremos tomar más el sol. Porque además será cool, será guay, porque yo tomo más el sol porque tengo más dinero que tú. ¿eh? Y además habrá gente que regulará, empresas intermediarias por tomar el sol, fíjate tú. ¿eh? Es un ejemplo absurdo, lo sé. Pero se puede dar el caso de algo muy similar, así de absurdo, ¿eh? Absurdo. Y esto es una cosa que estáis lanzando vosotros constantemente. Problemas, guerras, historias... Arroyo, rollo, ¿eh? porque hay gente que se deja llevar. Y mi consejo es, no os dejes llevar, la situación mundial es la que es y se va repitiendo. El mundo no se va a acabar, el mundo no se va a acabar, sabemos que hay constantes cambios, constantes cambios. Y si os fijáis un poquito en la historia desde que el hombre es hombre, ¿no? desde que la humanidad existe, ¿no? yo creo que la humanidad es más antigua, ¿eh? que es el doble de lo que dicen que somos. Pero bueno, no vamos a hablar de esto, ¿no? Pues desde ese entonces hasta el ahora, no hemos cambiado. No, seguimos siendo iguales. Cometemos los mismos errores, cometemos los mismos fallos. Pero yo creo que estamos ya llegando a un punto en que la humanidad ya es un poco adulta, ¿no? Somos adultos. Una, una humanidad con gran tecnología una humanidad con grandes avances. Es muy curioso una cosa, lo tengo aquí anotado, lo estaba mirando ahora. Eh, eh, vivimos en un momento donde al entendido, al gran entendido en un tema, se le hace pasar por el más ignorante. Sí, lo vais a entender. Eh, la ciencia está mal vista. ¿eh? La ciencia, sabemos que yo lo he dicho muchas veces, la ciencia no es gratuita, y la ciencia va a intentar comercializar todo lo que haga la ciencia. Si tienen que sacar los médicos, la medicina, la cura contra tal enfermedad, pues bueno, la sacarán cuando tal laboratorio pueda aliarse con ese grupo de científicos y puedan comercializar la vacuna de tal enfermedad. ¿Eso qué puede ocurrir? ¿Cómo fácil. <coughs> que tarden 10 años en sacarla. ¿Por qué? Pues porque tienen que hacer líneas de producción... Tienen que hacer líneas de fabricación, de exportación, de comercio, sacar tíos a la calle que vayan a los ambulatorios a vender su fármaco, hablar con los farmacéuticos... Pueden pasar 10 años. Estoy siendo exagerado, pero puede pasar 10 años. Y tú tienes esa enfermedad y como ya existe la cura, no está comercializado, y te mueres, tío. Que la palmas, que te mueres. ¿eh? Eso es parte de la ciencia. Pero luego está el otro lado. La gente que realmente se dedica toda su vida a algo y luego se le trata como un imbécil. Sí, sí, hay canales que lo hacen por aquí por Internet <coughs> y no estoy hablando de la versión oficial, estoy hablando de gente que ha dedicado toda su vida a algo y llega uno y le dice, ah, usted, usted es un normal, usted no sabe lo que está diciendo. Pues, como que no, caballero? Si yo llevo toda la vida en esto, ah, no, pero usted es de la élite, usted es del de gran orden mundial ¿eh? el nuevo orden mundial usted es Illuminati, usted es masón y el tío te dice, si soy farmacéutico carapapa o sea, esto es lo que está pasando ¿no? la gente está con el rollo de la conspiración a unos niveles madre mía, madre mía, no quiero poner ejemplos porque uff, porque serían muy identificables ¿eh? Y cosas que se han dicho que no han ocurrido ni van a ocurrir nunca. ¿eh? Y luego hay gente que dice, ah, pues el fulanito predijo esto y lo otro, ¿eh? Entonces, claro, en un margen de 10 años, yo también te la cuelo, tío. ¿eh? Yo te pego unas predicciones, vamos, que ni el mismo Nostradamus que baje del cielo, ¿eh? Vamos, Nostradamus ni, ni las centurias, ¿eh? Me como yo a Nostradamus, las centurias... Pero claro, con unos márgenes de 10 años y de 20 años, colega, pf, para alucinar. ¿Qué es lo que pasa con todo esto? Que hay que tener mucho cuidado, porque aquí estriba todos los problemas de la salud mental. La Matrix. La Matrix. A mí cuando me hablan de la Matrix, perdonadme, queridos amigos, perdonadme con el debido respeto y no quiero que esto suene a, eh, a arrogancia. Yo me río. La Matrix. Y Siddhartha Gautama, que fue Buda, dijo y vio cómo se salió de la Matrix. Tú no has leído a Buda en tu vida. En tu vida. Tú no conoces a Buda. Precisamente, hablando de Buda, eh, os recomiendo el, el programa de radio que ya hemos subido, de Misterios de Orión, eh, os lo recomiendo. Porque hablamos de este tema, de Buda, del budismo real y el budismo este New Age que hay aquí en España, en Europa, ¿no? Que sea... Y, y, y hablamos de Buda, del verdadero Buda, ¿no? La Matrix. La Matrix es... gracias, Paloma, creo que la has puesto por ahí, gracias. Veo que todo se está convirtiendo en un show. Yo veo bien, yo veo bien que cualquier personaje público o medianamente conocido que se dedica al misterio o a otro tipo de, otro sector. Lo que va, lo que va a hacer es, eh, ¿cómo te diría yo? Pues bueno, hacer un poco, eh, salir en cámara, eh, coger un móvil, ¿no? Coger un móvil, yo no sé dónde tengo el mío, hasta aquí debajo, que tengo la libreta encima. Coger el móvil, ¿no? Y, y hacerse, pues, grabarse a sí mismo, ¿no? Para dar una noticia, ¿no? o para dar un comentario, o hacer pues, un videoprograma, cualquier cosa. Pero ya la gente ya vive en una película. Esto que la gente se hace vídeos y los cuelga en los grupos de, de WhatsApp. Esto es lícito, se puede hacer. Pero esto es una cosa que nos vamos inculcando. Entonces nos hacen ver que vivimos en una película y mezclamos cosas reales, poniendo como ejemplo las películas. Pero... Escúchame una cosa, si podemos meter un poquito de la película a la realidad, y decir, esto ocurre en la vida real. Cuidado con esto, porque esto es de psiquiátrico. O sea, estamos de psiquiátrico, totalmente. ¿eh? Para irnos a un psiquiátrico, que los jueves hay lentejas que ricas están Amigos, centrémonos en lo que somos. Luego... <coughs> ¿Dónde quedan aquellas preguntas de quiénes somos, a dónde vamos, de dónde venimos? No, no, lo sabemos todo ya. ¿eh? Son los Watching Night, son los reptilianos, son los sumitas. Antes fueron los reptilianos, ahora solo o los sumitas. Pero antes de los reptilianos fueron los sumitas, y antes de los sumitas fueron los grises. Y los nórdicos ya se hablaban de los pleyadianos. Y ya, iros al carajo, hombre. Esto es un cachondeo. Vosotros pensáis. Que la gente que tomamos esto en serio y que intentamos investigar esto, todo este rollo, esta maraña, lo que hace es desprestigiarnos a nosotros mismos, ¿os lo habéis puesto a pensar? Yo llevo, yo llevo detrás del fenómeno ovni desde muy joven. Y créeme, amigo, hay casos muy, muy, muy impactantes. Casos serios, casos que han habido intervención por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Cosas extrañísimas, que no guardan una lógica, porque el fenómeno ovni no guarda lógica. Es algo raro, espontáneo, tiene sentido. Y que ahora ya los clasifican los gatunos, ah no, los gatoides, los gatunos, no sé, los insectívoros los insectoides, es que no tengo ni idea, porque es que ni, ni me paro. Y se ha perdido la investigación de campo real. Se ha perdido. Esta es la situación mundial. La culpa de que no sé qué serán los extraterrestres que nos coman... No, mira, la culpa de hacerlo mal es, es tuya, ¿eh? no de un extraterrestre, que se llame J-35, ¿eh? ni que se quite la piel a tiras se coma a los ratones. Y además, yo hubo una serie de televisión muy conocida que fue V, que esto ya lo daba. Fijaos hasta dónde está llegando esta situación mundial, que estamos plasmando. La diarrea mental que tenemos en la cabeza, la estamos exteriorizando. Ojo, en vez de eh, mirar hacia adentro, nosotros mismos, ¿eh? e intentar arreglar las cosas dentro de nosotros, mejorar, crecer, ya no, eso ya no, importa, ya no importa. Pero ¿qué es lo que pasa? Que las viejas glorias están cayendo y tienen que nacer nuevas ideas. Pero ojo cómo se forjan las nuevas ideas. ¿Eh? las nuevas ideas se tienen que forjar mediante el sosiego, la tranquilidad los pies en la tierra y una realidad tangible no se puede eh, crear una realidad diciendo que vivimos en una matrix right. hay gente que, es, que no tiene eh, el estudio y Habla como si fuesen físicos cuánticos. La física cuántica, ¿no? Pero somos físicos, somos... Soy experto en física cuántica. Yo me vais a perdonar, pero lo mío en la historia. Yo no voy a decir semejantes purradas ni barbaridades. Mirad los, los, los, los vídeos de este canal. ¿Cuántas veces he dicho yo de esto no entiendo? curioso. Pues bueno, dicho esto, os dejo que hagáis unas preguntitas y después de las preguntitas nos vamos a ir. Y gracias a todos los que estáis aquí. Ahora en el directo, los que habéis entrado, sois 200 personas. Muchas gracias por estar aquí. Buenas noches, saludos a todos. ¿Qué intenciones tienen para con nosotros, dice Juan José Calderón? Esa es la cuestión. Pues muy fácil. Eh, que tengamos eh, que tengamos pesadillas constantemente. Se acaba el mundo, la economía, que vienen, que nos comen. Uy, uy, uy, qué miedo, qué miedo, qué miedo, qué miedo. ¡Ey! No, no vayáis por ahí. Tener la mente libre, despejada. Paciencia extrema, dice, la muerte repentina del fiscal general del Estado no huele demasiado mal el asunto, sí huele mal. Pero nunca sabremos la verdad, pero espérate que ahora saldrá gente que dirá que es MK ultra, que se han curado de meca ultra, pero que ellos saben que si los niños de Alcácer, que si el bar España, que si ahora vienen los watching night y que ellos han tenido una iluminación, y ya lo saben, ¿eh? ¿Qué tiene que decir? ¡Manolo! ¡Manolo, deja los tripies! ¿eh? Tengo eh, curiosidad, ¿cuál es tu punto frente a la migración? ¿Quién saca provecho? Adli, los que están arriba, las grandes empresas y las potentes economías, ¿quién lo va a sacar? Tú no. Hombre, a no ser que tú tengas una gran empresa. ¿eh? Por cierto, meteros en magicbap.es. Además, Peca lo ha dejado ahí. Si os gusta vapear, ¿eh? pues hemos abierto una tiendecita online. ¿eh? Para sí, los amiguetes, que está bastante bien los precios. Ahí lo tenéis, magicbap.es. Y estamos haciendo ofertitas de Navidad. Muy barato, muy baratito, la verdad. Bastante bien. Y estos cacharritos son bastante caros, pero no. Este me costó más caro que si yo ahora me lo comprase a mí mismo. Curioso. Vais muy rápido. Vamos a ver. La realidad supera la ficción. En busca de la verdad, ese caso del señor F está súper intrigante. Rigo Daniel Rivero Tosar. Pues mira, os voy a decir una cosa del señor F, eh, se ha comunicado en estos días conmigo a, tra a través de... Bueno, de, de teléfono, ¿eh? del teléfono, Del y teléfono. Y estuvimos hablando sobre el tema humo, ¿eh? Y está indignado. Dice que él ya no va a decir nada más, que no, no hablemos más del señor F porque está indignado con esto de humo, que es un cachondeo, y que verdaderamente lo que, las cosas que ocurren de verdad esto de humo lo va a eclipsar, lo va a tapar y nadie va a hacer caso a la realidad, simplemente a unos ideales y unas predicciones que ya se saben que es. vamos a ver, no hay que ser ingeniero, ¿eh? yo no soy ingeniero, pero bueno... <tose> Por cierto, la piratería ya no es cosa del cuerno de África. Silencio de radio, hasta la misma entrada del Mar Rojo. La Virgen. No lo sabía yo eso, yo bastur. Saludos para ti, ¿eh? Ya dirás por dónde andas, ¿eh? Estás por ahí perdido. Dice Francisco P. García Navarrete. Rafa, saludos. ¿Creéis que viene un colapso económico como Vaticina JL de los humo? Gracias, no, no habrá colapso. No habrá un colapso como tal. Habrán pequeños colapsos y tendrán que ir arreglando los pequeños colapsos. Pero las grandes economías ya no se hunden. Sí, lo de, lo de humo es una cortina de humo para taparlo de Cataluña. Claro, este señor se pilló los dedos haciendo un vídeo que lo tiene ahí y ahora tiene que decir otra cosa más brutal para eliminar lo que, eh, para, saca una noticia más bestia para eliminar lo otro, ¿vale? Y encima con corbata, yo he visto a JL con corbata en mi vida, curioso. Ese es el problema, los tufos llenan de barro a los casos reales, de todas formas a mí el caso, del señor F me pareció real, yo puedo decir que es real, yo confío mucho en esa persona, eh, mucho, mucho y es una persona que podría haber salido aquí diciendo muchas cosas ¿eh? y bueno, mucha gente lo hubiese seguido, lo hubiese creído ¿eh? pero no lo va a hacer, no lo va a hacer es que no lo va a hacer, es que no quiere hablar más que dice que lo que a él se le ha dado, se lo va a quedar él en fin No, nadie habla mal. Carlos Ramírez dice, dice... ¿Qué pasa? ¿Ahora habla mal de JL? No, le han hablado mal de JL. Nadie ha hablado mal de JL. ¿Vale? Entonces, como mientes, pues estás mintiendo, pues venga, te vamos a silenciar porque nadie ha hablado mal de nadie, ¿vale? Venga, cuando digas verdades, ¿vale? Porque tú dices una cosa, entonces... Puedes minar, difama, difama, eh, que algo queda, ¿vale? Magdalena Ortiz Maldonado dice, es una pena que ahora los investigadores del misterio estén unos contra otros. Pues eso siempre ha sido igual, ¿eh? Solo llevo yo 25 años y esto sigue igual, ¿eh? esto no ha cambiado. Por eso yo ya paso y voy por libre. No sé si os acordáis el año pasado que hacíamos grandes tertulias hace unos meses, ¿no? Mucha gente y tal. Eso no lo vais a volver a ver nunca. ¿Por qué? Pues porque no. Que no, porque eso sí que es un cachondeo. ¿Qué es cachondeo? Pues cuando alguien se toma algo a risa, ¿eh? que se lo toma como juego, como de broma, ¿eh? Lo de que se comunicaba por Twitter con los Humitas, paciencia extrema, yo qué sé, yo qué sé, yo paso del tema este. Sinceramente paso. Es que no, es que ya todo lo que tenía que decir. Tampoco te enfades, Rafa, deja que el chaval pueda rectificar. No, es que cuando eh, alguien viene aquí a equivocarse, se sigue equivocando. Entonces le das un poquito así, plas, dices, hey, cálmate, ¿eh? Luego se calma. ¿Vale? Es que aguanto muchas cosas al cabo del día. <risa> Rafael, colapso pequeño que dices, ¿cómo serían exactamente? Como dice JL, da miedo. No, no, no, es que no va a ser un colapso global. ¿Qué pensáis? ¿Que los grandes economistas no están pensando en soluciones en caso de un gran colapso? Vamos a ver, ¿pensamos que el ser humano está cazando moscas? ¿Eh? Que los economistas a nivel mundial están cazando moscas? ¿Que la economía, si se llegase a colapsar, ni los grandes, las élites de arriba, iban a pillar nada? Hay muchas incoherencias en todo eso, ¿eh? pero bueno, es una opinión ¿eh? personal. Hola, creo que todo es ilusión. Lo único que sí vivimos es el clima manipulado mundial. Juan Pérez. Pues bueno, pues ya está, pues. Como vimos el clima manipulado no pasa nada. Sí, dice paciencia extrema. Dice es que entre los lo sumitas y quien que habla en catalán cómo está el patio. Pues fatal, jo mío, fatal. Pero que va a pasar? Seguro más tarde o más temprano, dice Oscar Gómez, es que el dólar va a bajar su poder en relación al yuan chino y a esta el cambio económico. No es que baje el dólar, es que suba la moneda china. ¿Eh? Ajá, te he leído yo, Bastur. Ajá, paciencia extrema. Dice Off topic, he visto tu página, pero ¿qué diferencia hay que tenga más o menos potencia un vapeador? Pues mucho. Pues mucho campeón, porque mira, esto, y voy a ser breve, ¿eh? voy a ser breve. Esto, que es un atomizador, pues eh, lo tienes con diferentes resistencias. Esto es una resistencia brutal. Solo tiene una. Que por cierto, ahora me he pedido uno con dos resistencias brutales. ¿Cuál es el problema? Que has de tener muchos vatios para darle caña. Si no, hace. Pff, eh, no, no, no tira, no tira. eh Pero bueno, ya está. Porque la mayoría de los casos ni se dan en lugares del interior? Bueno, no lo sé por qué. Oscar Gómez, claro, es que el, el yuan chino será otra moneda de referencia, como llegó el euro y tú puedes pagar en euros en muchos países ya. Antes se pagaba más que en dólares, ahora en euros también. ¿Eh? Vete a Egipto, pagan euros, verás cómo te lo aceptan, no hay ningún problema. Vete a Marruecos, vete a Argelia, vete a, a Turquía, te la aceptan. A ver, que estáis comentando prácticamente lo mismo. Un abrazo, Rafa, desde Quilmes, Buenos Aires. Aquí se usa el euro igual que el dólar. Claudio Turri. Pues ¿Ves? Mira, Argentina. ¿Crees que las epidemias son producto de las élites? Se han demostrado que algunas sí lo han sido. Y otras no se sabe. ¿eh? Y otras no. Yo creo que hay de todo. Mira, yo creo que cuando uno se cuestiona muchas cosas, yo creo que en el punto intermedio está la verdad más aproximada. ¿eh? Creo yo. Esto lo creo yo. No te recomiendo que lo pienses, pero yo lo creo así. ¿Viste la viñeta de Charlie Hebdo sobre Puigdemont? No. Dice Paciencia Extrema. Fernando Hernández, ¿cómo que hay muchos conspiranoicos? Pues porque necesitan alimentar su alma, su espíritu, su conciencia de conspiraciones. A mí me gusta más el jamón de pata negra y las gambas de huelva, de lo que te diga. Dijiste una vez que nadie, que no te gustan las imposiciones, pero no te contradices con el tema de Cataluña desde el punto de vista político. Eh, no entiendo, Tomás Pepe. Dijiste una vez que no te gustan las imposiciones, pero no te contradices con el tema de Cataluña, desde el punto de vista político. No, yo no. Cataluña es de España y yo soy español y soy catalán. No me contradigo, es una de las cosas que las tengo muy claras. Ahora, que todos son unos corruptos, pero tú lo sabes igual que yo. ¿eh? Y que esto es una cortina de humo porque hay muchas cosas detrás. ¿eh? Pondré pondré la viñeta, paciencia extrema. Claro, si hubiera trabajo para los conspiranoicos bajaba todo el paro de España, claro. Por eso yo no soy amante de las conspiraciones, porque además yo tengo trabajo, me dedico a esto, ¿eh? así de claro. A ver, más cositas que nos vamos a ir en breve, ¿eh? ¿Cuál es tu opinión de las criptomonedas, Alberto Lainez? No tengo suficientes datos para dar opiniones sobre el tema. Es curioso que cada vez dice John, dice cada vez que sale un tema como humo, colapsos, etcétera, todos los canales del misterio suben vídeos comentando el tema. Sí, por supuesto, porque tenemos algo que decir al respecto. Claro, ahora tú pegas un bombazo, se acaba el mundo, ¿eh? Nada, venga chicos, iros para casa, dejar de verme, que es que se acaba el mundo. Hay un colaso, ¿eh? Vienen los reptilianos, pasa nada. Vienen los reptilianos, a ti te pillas sin zapatillas, vas descalzo, ¿eh? Y te va a dar un, un, un enfriamiento de pies ¿eh? Ya sabes que luego a la garganta No tomes cosas muy frías Acaba el mundo, chico Pasa nada pues claro que pasa Hay que salir y decir Pero bueno, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué mundo ni qué mundo? Ah, el 2012, el calendario maya ¿Sabéis cuántos calendarios mayas hay? Cuando decía no, o sea, es uno de los calendarios Luego hay otro que sigue y otro que ya se acabó, hace 240 años. Ah, no, no, solo hay un calendario. Tú no has visto un calendario, ni el de la cocina que tengo yo aquí. ¿eh? Pasa que el sensacionalismo vende. Y ya sabéis, yo sensacionalista cero, nada. ¿Eh? Nada, cero patatero. ¿Por qué? Pues porque no. Porque no soy sensacionalista. Por eso, si yo me inventase películas, pues oye, quizá Sería más productivo para mi canal. Pero os digo una cosa. Soy súper feliz. 24.400 seguidores. Hostia. Está muy bien. Para mí está muy bien. Que crece? Pues muchas gracias. Y gracias a todos los nuevos que vais entrando. Pero que mi finalidad no es esa mi finalidad es a fin de mes llenar mi nevera. No que me vean por la calle y me pidan autógrafos. A ver, eso me va a dar, dar para llenar mi nevera. Yo llenando mi nevera soy feliz. Aquí el que ahorra el dinero no soy yo, es mi mujer. Yo me lo gasto. ¿Eh? Así que... No, no, no. No, es que... Claro, tenemos que hablar. Que vamos a estar callados es lo que queréis, que estemos callados, demos un directo y nada, venimos a hablar aquí de... que no sé vamos a hablar, no, es que esto ya lo han hablado es que, psicofonía, no, porque ya hay unas en catalán, de Enki, no de los humitas, no no, no podemos, no podemos vea, tenemos que callar vea, vamos a pedir permiso a, a quien pregunta de si podemos hablar o no eh. bueno, pues nada, no diremos nada Estaremos aquí así una hora, eh. ¡Qué aburrimiento. <risa> pues no, algo tenemos que hablar. Vamos a seguir. <risa> Mira, Claudio Turrin, eh... No voy, a, no voy a hablar de Cataluña, es que vete al otro canal que ahí está, eh, ¿Cómo te diría yo, está todo lo que yo pienso de Cataluña, como lo he visto, aquí no vamos a hablar de eso, es que esto este canal no tiene nada que ver con el otro. Puedo soltarte pinceladas, ¿eh? pero no, no te no te ofendas, no te sepa mal, pero no te voy a contestar. Vale. Claudio Turrin, un saludo por supuesto y un abrazo para ti. Dice Yolombita Jacome, pero el 2012 fue el fin de un ciclo en el calendario Maya. Sí. English Rumbo dice: Felicidades por tus 24.000 suscriptores. Bueno, ahí vamos, ahí vamos. No está mal, no está mal, no me quejo. Dice: Es que no puedo quejarme. Yo me claro dice: No, es que no puedo quejarme, porque como me queje es peor. ¿Eh? Esta es una broma, <ríe> Mil Ángel 78. Eres un cachondo. Dice: Fue chiquito de la calzada, asesinado por las élites. Que descansa en paz, tío. Que va, tío. Estaba malito ya, estaba con depresión. Eh, estaba con depresión, estaba malo se le murió la mujer, andaba ahí pachucho ah. ¿qué opinas de las declaraciones? aquí sí que voy a responder eh, paciencia extrema, de las declaraciones de la señora Ramira sobre que España planeaba ejecuciones masivas de verdad me vas a preguntar eso Por cierto, para los conspiranoicos, hoy es 20 de, de, no, 20 de noviembre. Qué fecha es hoy. ¿Eh? ¿Por qué ya no hacer más colaboraciones con el canal de María del Carmen, Comunidad Iluminada? Pues bueno, haremos alguna, no sé, a ver si la llamo, que no sé de ella. Hace unos días que hablé, ya hace un, un par de meses que hablé con ella. yo lo invita Jacome dice como los anunnakis fueron genetistas será que luego van a interferir otra vez en el genoma humano a mí me han intervenido sí mira me quitaron el pelo porque los reptilianos se quedan sin pelo ¿eh? porque los reptiles no tienen entonces me empezó a caer pero lo hicieron mal porque me empezó a crecer por los hombros ¿eh? se me cayó aquí y, y aquí crecieron ese canal es otro amiga es en, aquí no vamos a hablar de eso ni creo que en la vida, vamos. ¿Eh? Curioso, ¿eh? Raro. Conmigo hicieron cosas muy malas. No, Claudio Turri, no, no, no me ofenden. Ni, ni, no, no, no me has ofendido ni mucho menos, ¿eh? Al contrario. Pero no quiero hablar de Cataluña aquí. Es que está MLV Live, que lo tienes, el canal secundario, suscríbete. Que ahí sí hablo de política y esas cosas. Pero... No quiero mezclar churras con merinas, ¿vale? Porque hay público que aquí le importa un pimiento a Cataluña, que no son ni españoles. ¿eh? Oscar Gómez, haré un vídeo, pero haré un vídeo desde Guiza, desde la pirámide, porque este año que viene los que vengan conmigo de viaje, van a poder estar dos horas dentro de la pirámide. Y mientras cada uno está haciendo ejercicios espirituales o, o charlando o comiéndose una bolsa de, de cheto ¿no? o, de, o de una palmera de chocolate, pues yo voy a estar grabando. Yo voy a estar grabando para luego emitirlo aquí. ¿Eh? Que mucha gente ha ido a Egipto y nadie ha grabado. Nadie ha grabado desde enero. Pues bueno chicos, os vamos a dejar la cámara secreta de la pirámide de Guiza. Tengo la sensación de que están... Silenciando el tema. Mil Ángel 78. Bueno, y, y, y más. Y más que están silenciando. ¿Pero por qué? Pues porque no tienen dinero para montar infraestructura. ¿Eh? No tienen dinero. Dos horitas en KEOPS, ¿verdad que sí, Paloma? Allí te vas a hartar, ¿eh? Te va a aburrir y todo. Vas a decir, quiero irme ya a mi casa, ¿eh? Me quiero ir a mi casa, saquenme de la pirámide. ¿eh? Sí, el que se venga conmigo en el viaje de, de Egipto, 2018, el 28 de abril, que nos vamos. Pues ya sabes, Juan José Calderón, 20. ¿eh? Dice, no, no me canso. Acá aún es 19. Ey, es la madrugada en España, sí. Nadie sabe quién murió el 20 de noviembre del año 1975. Que ya empezaron a hablar todos. Que, y lo han visto y se murió. Lo ven por Madrid y por Barcelona. El que quiera venir, aún hay plazas. Eso sí es verdad, ¿eh? Aún hay plazas. ¿Qué indicios tiene una persona supuestamente abducida? Hace unas semanas a mi suegra me conta un suceso que unos niños la cogieron y que había mucha luz y que flotaba. Primero hay que ver si tu suegra se medica o consume algún tipo de estupefaciente y hacer una ficha y una serie de preguntas. No es broma, ¿eh? no estoy diciendo bromas. Que las suegras son muy raras, tío. Nah. Mira, Vilángel lo sabe, Franco. Sí, Francisco, Franco. Pues bueno, lo siguen viendo. Cecilia Rojas dice, yo quiero ir en el próximo viaje. Pues Cecilia, ponte en contacto conmigo o métete en la página web www.rafafernandez.net y ahí en la primera portada tienes Viaje a Egipto, pinchas en la foto y te redirige a la agencia. Nos vamos el 28 de abril del año que viene y yo ya no vuelvo a Egipto. Lo dije y lo vuelvo a repetir, yo ya no vuelvo porque voy a otras zonas. Engris Rumbo dice, ¿qué vas a hacer con la placa de 100.000 K cuando te llegue? Pues no lo sé, si me llega. Si llega a los 100.000. Si, si llega a los 100.000, invito a comer, a cenar a todo el mundo. Gratis. Me rapo. Me rapo, bueno, tampoco tengo mucho para raparme, pero bueno, me rapo. ¿Eh? Te vas a quedar seco de pasta. Y así, al llegar a 100.000, siempre dan placa. Porque den placa. No sé si llegaré. Chicos, lo vamos a dejar aquí, ¿verdad? Llevamos un rato. Es muy curioso todo lo que hemos hablado. A mí me abducen y me devuelven. Con lo que como yo, madre mía. Que no te cambie la fama cuando llegues a cifras como 100.000 suscriptores. Estáis equivocados, chicos. Mi fama no está aquí en YouTube. Mi fama es de la radio. Yo, yo provengo de radio. Llevo 22 años haciendo radio. Yo aquí no soy famoso. El público que hay aquí, el público de la radio no tiene nada que ver. Yo Llevo haciendo radio muchos años. Muchísimos años, chicos. ¿Eh? Y ahí, Por ahí en iBox e encontraréis programas míos y... Eh, mi fama, o si no soy famoso, no lo soy, no, no, no sé. Eh, pero el, el ser personaje público no me viene por YouTube. Estáis muy equivocados. Habéis visto, por ejemplo, personas que tienen 500, 600 mil suscriptores en Internet, ¿no? aquí en YouTube, ¿no? Y yo, provengo de la radio. A mí me escucha más gente de la que me ve aquí. Y no pasa nada. ¿Eh? Y sigo siendo igual. Lo que pasa es que aquí, pues bueno, habláis y tal, ¿no? Pero radio, eh, ¿con qué medio te quedarías? ¿O te queda radio o YouTube? English rumbo. Es distinto. La radio es más seria, es más elegante, es mucho mejor. Pero YouTube, interactúas, ¿eh? haces un directo, interactúas. Tú haces un directo en radio pff, y no puedes hablar con nadie. Con los contertulios que tengas. ¿eh? Es distinto, no tiene nada que ver. <coughs> Juan de Jerez, Juan de Juárez, ¿no? Ha sido, me ha preguntado. Juan de Juárez, ¿algún consejo para dejar de pensar en conspiraciones? Sí. Ser vosotros mismos. Eh, marcaos unos sueños, unas metas. Eh, querer al prójimo, buen rollo. ¿eh? Salir, ir al campo... ¿Eh? Sacar a vuestros hijos, si tenéis. ¿eh? Tomaos la vida bien. Tomaos la vida bien, encajar las cosas. No estéis programando constantemente el día a día, el mañana, el pasado, no. Vivir el ahora, el aquí, el momento. Disfrutar, quizá mañana ya lo estés. No se sabe. Hace poco se mató a un amigo mío en moto. ¿eh? Salió corriendo porque tenía que ir a casa, estaba suelo mojado, patinó la moto, se comió una valla, saltó la valla y muerte al acto. No sufrió, muerte al acto. Un hombre joven, su mujer embarazada. ¿Eh? Mal rollo, ¿verdad? Mal asunto, amigo. Pues él no pensaba en el mañana, este era un hombre que pensaba en el día. a día Y fíjate, por mala suerte, ya no está ante nosotros. Curioso, ¿verdad? Así que piensan en el ahora, en el aquí Chicos Si te llamas Iker Jiménez Para colaboración Con él, ¿aceptarías? David Paceis y Vicente Fuentes Ya fueron varias veces ¿Quién sabe? A lo mejor te llaman ¿Qué opinas de Cuarto Milenio? Pues es un referente, chicos Pues claro que iría, ¿por qué no iba a ir? Yo también tengo cosas que contar Iker se la ha montado a su manera A su forma Lo ha hecho bien, lo ha hecho mal lo ha hecho mejor, lo ha hecho peor, pero ahí está, es un referente en España, es el mejor. O han hecho que sea el mejor, o él es el mejor, pues ya está. Eh, pues sí, Iría, ¿por qué no? ¿Por qué no voy a ir? Hay gente que es contraria a Iker. No, yo puedo estar más o menos de acuerdo, pero últimamente lo que hace es divulgar. Es que no se moja, es que ¿para qué se va a mojar? Si él es feliz. Los que nos mojamos somos tontos porque nos creamos enemigos. ¿eh? Y si no te mojas, también te los creas. Y si no, el descontento es generalizado o no. Nunca llueve al gusto de todo el mundo. Pues sí, si me tuviesen que llamar, ¿por qué no? Chicos, buenas noches, ¿vale? Que seáis felices, que os lo paséis bien, que penséis en cosas positivas y gracias por estar aquí a todos. Un cordial saludo y lo vamos a dejar aquí, yo creo que ya está bien por hoy. Besotes a todos, abrazos, que haya paz, tranquilos, que no nos vamos a morir, solamente cuando nos toque. Hasta luego.